Bienvenidos al curso de Negocios Internacionales y Competitividad El impacto de los aranceles en el comercio es el tema de esta videolección Pensemos primero en dibujar una curva de oferta una curva de demanda de un producto cualquiera llamémoslo producto X a partir de ahí hay que determinar el precio donde se cruza esa oferta y esa demanda. Entonces hay un precio y una cantidad en autarquía, es decir, en ausencia de comercio internacional. Si el país es menos eficiente que el mundo en la producción del bien, sería interesante saber dónde está el nuevo equilibrio. Me gustaría que en este momento pensáramos qué pasaría si el país es menos eficiente que el mundo en la producción del bien dónde que se encontraría ese nuevo equilibrio respecto al punto de autarquía pensemos un momento al respecto ahora como supusimos que la industria nacional o sea el país de origen es menos eficiente que el resto del mundo el gobierno para protegerlo decide aplicar un arancel de esta forma el arancel determinará un nuevo equilibrio, un nuevo punto de equilibrio. Grafiquémoslo nuevamente mentalmente y vamos a ver qué pasa. Entonces, en una situación de autarquía, estamos hablando de un punto de equilibrio, que se observa acá, donde se ubican la oferta y la demanda. Ese es el punto de autarquía. Cuando suponemos que la nación es más competitiva que el mundo, estamos diciendo que su precio es inferior al del mundo. Por tanto, por tanto el precio mundial está por encima de nuestro punto de equilibrio en la autarquía. Como se ve en el gráfico, estamos digamos, considerando que, que nuestros productos excedentes podrían ser exportados ¿verdad? de esta forma, cuando la oferta interior se cubre con un precio mundial inferior, pero el precio mundial está por encima de nuestro punto de equilibrio, entonces nosotros podríamos vender al exterior. Hay un desplazamiento del precio por encima del precio que nosotros tendríamos en autarquía. Es decir, el precio después del comercio es superior al precio antes del comercio. Por supuesto, aquí no habría necesidad de aplicar aranceles o ningún otro tipo de restricción, ya que lo que estamos haciendo es motivando las exportaciones. Ahora pensemos que el mundo es más competitivo, es decir, que el precio internacional es más bajo que el local. Entonces, en este sentido... Como teníamos al principio, el precio de autarquía, que es el precio sin comercio, al ser el precio del mundial inferior, pues obviamente los importadores estarían más dispuestos a pagar un menor precio que el precio local. De esta forma podríamos establecer en el triángulo D que se observa en la gráfica el monto de las importaciones para cubrir las necesidades de demanda que requeriría a ese precio el país. De esta forma estamos hablando que el mundo es más competitivo en precio que la industria local. En la gráfica de los efectos de un arancel podemos observar qué es lo que pasa con el consumidor, con el productor, y qué pasa cuando efectivamente se aplica un arancel, aquí estamos suponiendo nuevamente que la nación es menos competitiva que el resto del mundo, es decir que el precio internacional es mucho más bajo o es más bajo que el precio local o nacional, de esta forma pues tenemos nuevamente el precio de equilibrio sin comercio, que es el precio de autarquía con la oferta y demanda internas La línea del precio internacional sería la línea más baja, en donde pues estamos diciendo que el precio internacional es mucho más bajo que el precio local. De esta forma, para proteger a los productores de las importaciones sin arancel, que como se puede observar es QS1 a QD1, ¿cierto? serían mucho mayores si no se aplica en el arancel entonces para protegerlos lo que hacemos es poner un arancel que es la línea que aparece como precio con aranceles esa es la línea que es el aumento del precio mundial más un valor que es el arancel ya la definición de arancel ad valorem arancel específico y arancel mixto ya estaba en esta forma habría un desplazamiento del precio internacional hacia arriba Básicamente porque estamos agregando un arancel. En este sentido, podríamos decir como resumen que sin arancel el exintimiento del consumidor corresponde a las áreas sombreadas A, B, C, D, E y F, que están efectivamente por encima del precio mundial. El excedente del productor en ese caso sería G, es decir, lo que le queda al productor que está por debajo del precio internacional. ¿Al gobierno? El gobierno no tiene ingresos porque no estamos recibiendo aranceles. Ahora, ¿qué pasa cuando se aplica un arancel en términos de los excedentes del productor, del consumidor, etcétera. Como dijimos... El arancel es desplazar la línea de precio mundial hacia arriba y, por tanto, el excedente del consumidor, por tanto, se reduce a la zona sombreada a más b. Ese es el excedente del consumidor. El excedente del productor es lo que corresponde a la parte superior de la oferta interior, es decir, c más g. Por el lado del gobierno, en este caso, hay un ingreso adicional que corresponde precisamente a lo que pagan los importadores por el arancel ese efecto está sombreado con la letra E ¿pero qué pasa con DIF? básicamente son los efectos de ineficiencia del comercio internacional que se dan precisamente por, porque todo el mundo está digamos haciendo ganancias aparte por temas de ineficiencia por parte de algún agente económico dentro del proceso de importación y exportación, por el, precisamente por el producto de, de ese arancel que se cobra. Por supuesto, ese puede tener un valor adicional, porque son el valor por el arancel mismo, que si fuera el caso con cuotas, habría un valor de licencias, si esos papeles, por ejemplo, se cobraran y no fueran gratuitos.